Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron 4.955 personas en un año, ¿vale? Esto lo que, soporto, lo que soportamos fue una carga de, de trabajo brutal. No, ya no solamente desde un nivel emocional, porque esto de, la, de recoger gente del agua pues tiene su intrínculis, ¿no? sino que al final la, la fatiga física pues, me, nos mermó bastante. Los trabajadores de BATCOV llevan eh, una reivindicación histórica que ya parte del, de la época de INAER. Eh, históricamente siempre han tenido unas condiciones laborales muy precarias. Eh, además, eh, nunca han tenido ningún tipo de continuidad y prácticamente pues, tienen una vida muy, muy compleja para el tipo de trabajo que, que desarrollan. Aparte de tener un trabajador que está explotado, precarizado,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 donde se llevó a cabo otro proceso de despido colectivo de 680 personas, 2018 1100 personas más 600 externalizaciones y este último, el del 2019, son 3223 personas eh, que, que nos dan una cifra aproximada de una destrucción de empleo de 6.000 personas en seis años. 2003 de 2019. 6 años, 2013-2019. 6.000 personas que vienen a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco. Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron...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 Lo que conseguimos después de mucha presión mediática y de reclamar los foros pertinentes es que la empresa nos pusieron a triple tripulación, con lo cual teníamos más descansos que trabajo y de esa manera pudimos paliar el exceso de jornada. es venir al trabajo hay que hacer un mantenimiento, es un barco que lleva mucho cuidado, un barco tiene que estar siempre operativo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y estás trabajando, tú tienes tu jornada normal como todo el mundo, algo más reducida ahora por el tema del verano y las incidencias que hemos tenido, y cuando hay una emergencia te activa, tienes 20 minutos, 25 minutos, dependiendo del tiempo de respuesta para salir a la mar. A la mar sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo vuelve. La, la emergencia puede ser algo muy sencillo y complicarse, y puede estar 8 o nueve horas en la mar. Los tripulantes que hay en esta lancha que tenemos aquí detrás, donde hay dos tripulaciones, eh, están de guardia 24 horas al día durante una semana y descansan otra semana. El hecho de que en verano a veces existan eh, momentos en los cuales durante varios días haya llegada de, de personas en, en pateras, hace que, que estas unidades a veces estén trabajando en trabajo efectivo durante muchísimas horas, que a veces son jornadas que ya no solo es que, que superan la legalidad, que obviamente la superan con creces, sino que lo que ocurre es que a veces llega a ser tan largas esas jornadas y tan constantes que no tienen tiempo físico para poder descansar un mínimo y poder dormir. Lo que pasó es que se interpusieron denuncias en inspección de trabajo para que las embarcaciones eh, tuviesen más descansos. ¿vale? La inspección de trabajo al final eh, dictaminó que efectivamente se hacían jornadas prolongadas de más de 12 horas, lo que era ilegal, e instaba a la empresa a poner medidas paliativas para que de esa manera pudiésemos descansar razonablemente, tanto física como psíquicamente. ¿no? Al final lo que hemos conseguido, sí, efectivamente, que tengamos más descansos y que después de una navegación prolongada de más de 12 horas, la embarcación quede inoperativa 12 horas más para poder garantizar ese descanso. Y, evidentemente, todo esto lo hemos conseguido a base de lucha, de brega y de y de, bueno, y de hablar con la Inspección de Trabajo, que al final también ha aportado su, su granito de arena en el tema. La solución que propone, mejor dicho, la Dirección de Operaciones era que, cuando se superasen las 12 horas de trabajo efectivo en la mar, eh, existiera la posibilidad de dar inoperativa a la embarcación. Eh, para ellos, esto parecía que era la, la panacea y que era la solución al problema, porque sin gastar un solo euro en reforzar la frontera, pues intentaban acallar las voces de las tripulaciones. Pero bueno, nosotros más allá de la reivindicación laboral, pues también le vemos una problemática social y es que el hecho de que las salvamares están repartidas de forma, de forma equidistante en la costa hace que dar de baja esta unidad eh, quede descubierta una zona de costa enorme que va desde la lancha que tiene al norte, en este caso, que sería Garrucha. ...o la que tuviera al sur, que sería Motril... ...entre Garrucha y Motril es una distancia enorme... ...en la cual eh, quedaría la costa totalmente desprotegida... ...y quedarían zonas como pueda ser el caso de este puerto de Almería... ...donde tenemos pues aquí al norte la zona de Cabo de, de Gata... ...con una afluencia de bañistas enorme... ...unos puertos pesqueros llenos de pescadores... ...y a todo esto hay que sumarle el trabajo que se está realizando... ...con las personas que vienen en patera. Puede ser un servicio muy tranquilo... ...de un remolque que sale, eh, llegas al remolque... ...trabajas una hora o dos horas en lo que tardas en hacer el remolque... ...y poner firme el cabo y luego estás eh, cinco o seis horas trabajando que son bastante relajadas, pendientes de la navegación, nada más. O luego también puedes tener una emergencia que es bastante complicada por tema de inmigración, que tienes que estar pendiente, son personas, tienes que tener cuidado con ellas, tienes que darles agua, ver lo que tienen, si están bien de salud, tienes que hacer un poco de evaluación de la situación. Los meses estos de invierno han sido relativamente tranquilos, pero como avisamos a la empresa desde el primer día, es que esto es un tema recurrente, estamos cogiendo pateras en Almería desde el año 1997 y la carga, la carga migratoria desde hace unos años ha subido exponencialmente y lo que entendíamos que era razonable es que tendrían que poner medidas paliativas porque esto iba a suceder otra vez como ya ha pasado, hace un mes que estamos cogiendo pateras día sí, día también. A fecha de hoy creo que llevamos ya unas 1300 personas rescatadas por las amares pica. En muchas unidades nos encontramos unos problemas enormes por sobrecargas de trabajo y unos problemas enormes por sobreexposición a una tarea. ...que no se puede ni siquiera medir... Eh, ...con un tiempo como cualquier trabajo... ...es decir, en estas unidades... ...como son las de Frontera Sur... Su, ...en verano, su principal actividad... ...muchas veces es el salvamento de, de vidas de personas... ...que vienen en patera en unas condiciones extremas... ...esto hace que por desgracia se tenga que enfrentar... ...tanto a problemas sanitarios muy graves... ...como hasta incluso a defunciones a bordo... ...o a la recogida de cadáveres... ...o a situaciones muy complicadas... ...el hecho de querer poner a la gente... A 12 horas de trabajo, eh, como si se tratara de, de una actividad más ligera, pues ha hecho que muchísimos de nuestros compañeros, pese a tener mucha experiencia en la casa, pese a llevar años trabajando en este tipo de, de cuestiones pues ha llegado un momento que han caído y tenemos muchísimas bajas psicológicas y los que no están de baja realmente hay mucha gente que podría estar de baja y no lo está porque no nos olvidemos que al final el salvamento marítimo además de un trabajo es una vocación, la mayoría de la gente que está aquí o bien viene porque ha participado en otros, en otros entes similares, tanto en Cruz Roja del Mar como en ONGs y al final aquí la gente nos debemos a este trabajo también por una grandísima parte vocacional más que por un, más que por un sueldo puro y duro. Esto es vocación, lo que tenemos es vocación. La gente venimos a trabajar y nos gusta nuestro trabajo, pero es cierto que no es lo mismo tener una una vocación médica que ver la situación de la persona que está enferma. Somos personas, también tenemos sentimientos y vivimos el dolor de la persona, que rescatamos una embarcación y lo ves todo, no solo lo bueno. Te con los Lo que ocurre es que desde la Dirección de Salvamento, cuando comenzó el verano, solicitamos que volvieran a, a reforzar eh, la, el operativo que se eh, monta en la frontera sur, porque hace unos meses decidieron retirar todas las terceras tripulaciones y todos los refuerzos que se habían puesto. Una vez se procedió a esta retirada, pues coincidió con la llegada del verano y con un repunte de, de, de llegada de personas. Entonces, desde, desde CGT, bueno, pues hicimos hincapié en que era importantísimo que se volvieran a, a implementar todas esas tripulaciones de refuerzo para evitar problemas en el verano. Y a partir de aquí la empresa dijo que bueno que consideraba que no era necesario, que... ...que debido a los cambios que se habían producido... ...y desde el mando único... ...pues también habían planteado que, que no iba a ser necesario... ...porque se le iba a dar una prioridad a los rescates... ...tanto de la Guardia Civil Española... ...como de la Guardia Costera Marroquí... ...y que esto consideraban que era más que suficiente... ...para paliar este problema... ...cosa que bueno, a todas luces se está viendo que no es así. Los descansos que nos están proporcionando... ...pues bueno, la carga de trabajo es importante... ...porque cada día salimos a por pateras... ...pero en principio no ha llegado a las magnitudes del año pasado... En tanto en cuanto esto vuelva a suceder, como el año pasado, que eran pateras diarias de mañana, tarde y noche y jornadas prolongadas hasta que saliese el sol, pues bueno, si eso vuelve a suceder, eh, nuestra reivindicación será la misma que el año pasado. Reclamaremos una triple tripulación, una cuádruple o lo que haga falta, porque eh, el flujo migratorio, pues eh, lo que tiene es eso, que viene en forma de avalancha en los meses de verano, que es cuando hay mejor buen tiempo y que tenemos que estar preparados para ello. Y con la tripulación que tenemos ahora, evidentemente, para garantizar lo que pasó el año pasado, no estamos. Eso seguro. Pueden pasar dos situaciones. Que haya una, un enorme incremento de personas, que es algo que, que va a ocurrir tarde o temprano, y esto significará que Salvamento Marítimo, con su capacidad de respuesta, como el verano pasado, no será capaz de implementar, porque no nos engañemos, no va a ser capaz de implementar de lunes para martes una tercera tripulación en cada una de las unidades de la frontera sur, con lo cual esto va a provocar un montón de muertes, o puede darse otra situación, que esto no ocurra, que esas personas no, no vinieran este verano. Pues eso, que la gente sepa lo que significa. No es que no hayan venido, sino es que otros cuerpos armados los han interceptado y hemos visto los resultados estos días atrás, donde apenas con una patera hemos perdido a 22 vidas, donde, el verano, donde a principios de verano de las cuatro primeras pateras una desapareció y apareció completamente ahogada toda la gente que iba a bordo en la playa, es decir, si llegan tendremos un problema porque no vamos a ser capaces de darles la respuesta operativa necesaria, pero es que si no llegan lo que nos, el mensaje que tenemos que tener claro es que han salido y no han llegado y si han salido de allí porque allí están y han salido a la mar para venir aquí y no han llegado, no los hemos contabilizado, lo que hemos de tener claro es que en algún sitio se han quedado por el camino. Entonces, es importante que la gente sepa que lo que, es, que, lo que hay que hacer es tener gente en las cubiertas y que salvamento marítimo se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es salvar vidas. Los trabajadores de Badcock llevan eh, una reivindicación histórica, que ya parte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 Las tripulaciones de, de los helicópteros de Vasco... ...necesitan una preparación bastante dura... ...tanto empezando, empezando por los pilotos... ...que bueno, que neces, necesitan poder manejar esta, estos helicópteros... ...con una pericia impresionante... ...tanto de día como de noche, en condiciones extremas... ...que es, es lo que se le exige... ...y entonces necesitan una preparación muy buena... ...a su vez luego por detrás... Eh, ...tenemos los rescatadores que digamos en la parte... ...en la parte digamos más física... ...que hace falta dentro de un helicóptero... ...porque son rescatadores que se descuelgan por un cable... ...de un helicóptero a una altura de 15-20 metros... ...para o bajar a, hacia un barco o bajar a, al mar... ...con lo cual tienen que ser una eh, gente... Eh, ...muy muy preparada físicamente... Eh, ...de hecho la mayoría de ellos... ...pues son prácticamente atletas que hacen... Hacen eh, maratones y, bueno, triatlones y entonces hay gente que está muy preparada. Muchos de los helicópteros y aviones que cuenta Babcock realmente son propiedad de, del Ministerio de Fomento por parte de SASEMAR eh, y ellos lo que hacen es un poco la función de una encomienda de gestión. Y sobre todo la gestión tanto de tripulaciones como de operativos de, de todas las cuestiones de rescate. Eh, es una empresa bastante controvertida, de hecho bueno, pues hemos, han tenido bastantes problemas en, en diferentes juzgados de diferentes comunidades autónomas eh, porque se planteó que, la, que prácticamente todos los contratos que surgían eh, bien se ganaban eh, de una forma como un poco fraudulenta. Esto a día de hoy es un sumario que, que está abierto, ...y que se está investigando". El tema de los recortes económicos que se genera aquí en Vasco... ...influye en, en dos aspectos... ...tanto en la parte técnica de mantenimiento de los helicópteros... ...como en la, en la presión psicológica... ...que recibe esta gente en situaciones extremas... ...a la hora de desarrollar o a, a, la, a la hora de actuar... ...donde se sienten mal, entre otras cosas... ...porque sus condiciones laborales son extremas... le están reduciendo unos salarios y una, unas condiciones laborales... ...y entonces van a hacer unos servicios con una, una futura o un intento de precariedad... ...con lo cual ellos en sus operaciones técnicas no van a estar concentrados al 100%... ...es más un efecto psicológico... ...el tema de mantenimiento efectivamente... ...si hay unos recortes dentro de esta, de esta empresa, de esta BACOC... ...los mantenimientos no se van a hacer de forma tan exhaustiva... ...por el condicionamiento económico... ...de hecho... ...pues bueno, hace unos años aquí, por desgracia en Almería... ...se estrelló un helicóptero... Y, ...y no más lejos, hace un mes aproximadamente... ...un avión que venía directamente de la base... ...recién reparado para hacer una sustitución... ...de otro helicóptero en otra base... ...que tendría que ir a, a reparar... ...o hacer su mantenimiento... ...volando, eh, este helicóptero cayó... ...en mitad del campo en, por Cuenca... ...entonces pues bueno, por suerte no hubo ninguna desgracia... ...hubo en la pericia del, del piloto que iba solo en este helicóptero... Eh, pues bueno, no, su, no sufrió daños prácticamente, bueno, heridas leves... ...y entonces... ...esto digamos, demuestra un poco digamos, la precariedad de los mantenimientos... ...y el riesgo que corren todas estas personas... A ...subirse en, en, en estos aparatos". -"La huelga de Babcock se produce porque... primero las condiciones de los trabajadores... Eh, ...son muy precarias... ...llega un momento que, que esta gente... ...tiene unas condiciones de trabajo insostenibles... ...pero además para colmo... Eh, ...Babcock plantea hacer un, un ERE dentro de la empresa... ...pese a que el contrato de de Babco que eh, había aumentado eh, en un 13% y, y prácticamente los salarios de los directivos también han aumentado exponencialmente, se le plantea a los trabajadores que recorten su salario eh, un, un, un 30% entre salario y dietas y esto los lleva a una, a una situación que es insostenible. Eh, las condiciones laborales de los trabajadores pues no lo pudieron soportar y esto nos llevó a hacer, les llevó a plantear esta huelga. Desde hace un año hubo unas directrices por parte de Sasemar impuestas también o condicionadas por el Ministerio del Interior de no, de no poder hacer declaraciones desde flota. Esto, esto se ha trasladado también a la, a la flota aérea de los helicópteros. Eh, a día de hoy ningún trabajador de Sasemar tanto de flota marítima como aérea, puede hacer declaraciones. De hecho, eh, entre Ismael y yo, en esta, en esta digamos, este pequeño reportaje, esta pequeña entrevista, estamos intentando ponerle cara o visualizar la situación de la, fa, de la de la, imposibilidad de poder declarar por parte de los trabajadores de los helicópteros. La huelga al final en Bapuque ha sido una huelga muy complicada porque hay que partir de una base que es que... Babcock al tratarse de una empresa de, de servicios de emergencia eh, tiene un gran problema, igual que tenemos todos los, los entes que nos dedicamos a las emergencias y es que no, no tenemos derecho a, a realizar una huelga como tal porque nuestros servicios mínimos siempre son del 100% y la huelga de Babcock tuvo que ser una huelga eh, más bien presencial y, y una huelga dirigida a visualizar el problema en la calle más que a poder parar, parar eh, operativos, entonces lo que se optó fue por, por hacer concentraciones y por, y por hacer una visualización de, tanto en, en los medios de comunicación como en los propios ministerios de, de, de la problemática que estaban teniendo los compañeros de Babcock. A día de hoy la situación ...se ha estabilizado, pero no sabemos durante cuánto tiempo... ...esto ha sido una cosa temporal... ...posiblemente por la situación de verano... ...y seguramente cuando las condiciones extremas de trabajo... ...de máximo trabajo que suele ser en esta época estival... ...tanto por incendios como salvamento marítimo ...por el tema de migratorio y tal... Eh, ...seguramente cuando llegue el invierno... ...otoño-invierno, seguramente la empresa... ...empezará a volver a tomar medidas... y contra estos trabajadores. Las tripulaciones de Babcock entendemos que lo que ha ocurrido es que hemos ganado una batalla, pero, pero ni de lejos se ha ganado una guerra. Es decir, eh, el verano es un momento en el cual los servicios de salvamento marítimo y aéreo son muy visuales. El caso de Babcock, pues, eh, además de dedicarse al salvamento marítimo, que en verano es obvi obviamente una de las partes más visuales de su trabajo, pero a su vez es que también eh, coordinan la extinción de incendios. Eh, yo creo que la dirección de Babco que el, el dar este receso, el parar, eh, la, la explicación que ha dado oficial. Salvamento Marítimo y Babcock es que van a dar un receso hasta que se configure el nuevo comité de empresa y hasta que de alguna forma se estabilice la representación de los trabajadores para poder empezar a negociar en buena fe. Nosotros pensamos que nada más lejos de, de la realidad, que realmente Babcock lo que ha parado es porque quiere esperar a unas elecciones sindicales donde aparezcan sindicatos de cara más amable dispuestos a firmar ese ERE y no encontrarse con ningún tipo de problema. Por otro lado, también... Pensamos que, que lo que está haciendo es dejar que pase el verano porque al final eh, el verano es mala época para tener problemas en las redes sociales y en los medios y nosotros con esa visualización de alguna manera eh, pusimos una nota, una nota importante en los medios de comunicación. ...entonces pensamos que esto realmente lejos de haberse acabado... ...lo que está ocurriendo es que se ha, se ha postergado a después del verano". -"Desde aquí, desde el Comité de, de empresas de Flota de SASEMAR... Eh, ...les trasladamos nuestro apoyo a nuestros compañeros de los helicópteros... Lucharemos, ...seguiremos luchando con ellos los apoyaremos... ...y les damos fuerza para ir siguiendo y sumarse a, también digamos, a esta lucha... ...y poder mejorar las condiciones, eh, sus condiciones laborales".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 2013-2019, 6.000 personas que vienen a ser aproximadamente un 20% de la plantilla del banco.